Me considero demasiado empático. O sea, cuando noto que una persona está mal, hasta sufro yo también, pero bueno. Mi madre me llama Oscar Heredia Tartajo, que es mi nombre. Toma. Toma. Le diría que no se agobiara tanto, que no se preocupara tanto por las cosas, que todo saldrá bien. Porque yo me comí mucho la cabeza cuando era más pequeño. También. Y si no apruebo este examen, y si no soy lo que quiero ser, pero pues al final todo llega y todo sale bien. Eh, como bueno en Andaluz y Córdoba, tortilla de patata y salmorejo. Y mojar la tortilla en el salmorejo. Yo soy libro de lo que hago básicamente es recibo mmm, normalmente diseño de diseño de gráficos, e implemento los experimentos que me llegan, el diseño lo, lo implemento con HTML, CSS y JavaScript para ayudarle al cliente eso pues, a mejorar a lo mejor el número de visitas o las ventas que tenga el mes básicamente todo todo la parte de programación y soy digamos la rama final porque hay que termina implementando lo que, la idea que se tiene Italia general pero Roma específicamente y luego Egipto porque me gustaría ver las pirámides porque me, me apasiona el mundo de, de la mitología si hay limitado y nunca se acabaría como dice la palabra yo se lo daría a la gente, o sea, porque si yo, por mucho que le dé a la gente, me va a seguir quedando por mí, yo compartiré con todo el mundo y que todo el mundo tuviera el dinero limitado. Que no considero justo que yo, por nacer en España, tenga que tener una educación gratis sin problemas, pero una persona, por tener la mala suerte, entre comillas, de nacer en Etiopía, no pueda tener una educación. No tiene sentido. Entonces yo daría el dinero a todo el mundo. Cuatro cosas. Y poco a poco, una tras otra se fue cayendo. Primeramente, quise ser maestro o profesor de matemáticas. Pero cuando vi lo que hacían mis compañeros, los profesores, se me quitaron a la gana. Luego quise ser arqueólogo, por el tema que te he dicho antes, de que me mola mucho la historia y demás. Pero mm. en Córdoba sí es verdad que hay futuro, porque cada vez que abre un poco de tierra se te encuentra de todo, pero en España en general no había mucho futuro, pues entonces lo descarté. Luego quise ser, como muchos chicos cuando son pequeños, futbolista, que se me daba más o menos bien, pero lo descarté y al final quise ser informático o algo relacionado con informática, es que es donde estoy ahora mismo. O sea, que dentro de lo que cabe, ha salido bien. Yo creo que bajaría al pasado, al pasado actual, ¿vale? O sea, también me gustaría ver seguro, vamos, al antiguo Egipto, como hacía las pirámides y demás. Pero bajaría sí. al pasado no por eso. Bajaría al pasado, vamos al pasado actual mío, para quizás corregir las cosas que he hecho mal o decisiones que haya tomado Erróneas y luego me he dado cuenta posteriores, por motivos más bien personales. Por tener a lo mejor un último momento con alguien, con un familia querido o algo que se, se haya ido. Einstein, quizás, para hablar cosas del universo, porque me flipa mucho el tema de, de eso, de la astrología, la astronomía y demás. Y va a ser un poco de vago, pero sería el de dos mismas horas seguidas. Pero bueno, es que no sé, para mí uno de, uno de los placeres de la vida es comer y el otro, dormir.